Hola amigos, este es un video especial ya que tenemos más de 3.000 visitas en el canal y esto para mí es un logro, más de 3.000 visitas es algo difícil de conseguir como podrán ver aquí tenemos 3.071 visitas aproximadamente 15 suscriptores, esto va a crecer conforme a lo siguiente ya que es especial este video voy a sortear unas cosillas que probablemente les interesarán a muchos ya que es algo interesante lo que voy a sortear es um, solamente un pack de películas recientes. También voy a sortear un pack de videojuegos para computadora. Eh, son videojuegos interesantes como, como Halo, como uno que se llama Limbo, como GTA San Andrés. Son juegos interesantes con buenos gráficos la verdad. Y también voy a sortear un pack de juegos para Android. Que en Play Store están de paga. O sea, tienes que pagar para descargarlos. Yo se los voy a dar gratis. Son algunos juegos interesantes. Y lo último que voy a sortear es una película. O sea, ustedes me la van a pedir. Me la van a dejar en la descripción de, de este video. Van a escribir hasta abajo, no sé, el nombre de la película que quieren ver, que a, a lo mejor es de estreno o algo así, que no han visto y que no pueden conseguir. Yo, ustedes me escriben la, la película que quieran y yo se las descargo y también eso se los voy a dar cua, cuando gane. En todo caso de que tú hayas ganado en la película que se escogió no es de tu agrado ni de plano no te gusta para nada tendrás que esperar unos cuantos días para que yo descargue la película que tú me digas y así yo te pueda dar la película que te gusta y que más querías solamente en la descripción me dejan la película que más quieran y yo escojo una y la que más la que más me hayan pedido esa la descargo y esa la doy el mismo día y esto sería todo solamente tendrían que entrar a, a esta página que les dejare, dejaré en la descripción de este video es, mi, es una de mis páginas aquí se bajan un poquito y está el sort, aquí la página del sorteo, solamente tienen que completar estas tres acciones para participar y después les van a salir 11 participaciones más para que tengan mayor posibilidades de ganar el sorteo empieza hoy mismo y termina justo el viernes 25 de noviembre del 2015 a las 11.59 de la noche, o sea que tienes todo el día de de ese mismo viernes para, para participar y para completar todo lo que quieras de esta página y solamente y te digo entre más eh, estas tres opciones que están aquí son las que tienes que completar para participar, estas son obligatorias y después te van a aparecer más opciones en cuanto acabes estas tres, te van a aparecer más opciones y puedes, puedes poner cualquiera de ellas entre más requisitos cumplas mayor posibilidad tienes de ganar este sorteo Así que espero que se han depagado los premios Iba a sortear una tarjeta de Google Play de 100 pesos Pero mis recursos no me dan para tanto Así que tal vez en un próximo video sortee esta tarjeta de Google Play Para que puedas comprar cualquier cosa de la Play Store Espero algún día poder sortearlo así que atento a... En, en este canal Para que veas si algún día haga este sorteo Y eso es todo Participa en este sorteo Te deseo mucha suerte para que ganes Y bye bye hasta el próximo video